Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, Villarreal, desde el Templo de Lucimarino, Semilla de los Universal, acá somos especialistas en unificar familias, somos especialistas en regresar la armonía a su hogar, somos especialistas en unificar esa familia que se diluyó por cosas del destino, que se diluyó, que se acabó, por problemas económicos, porque otra persona se metió en la relación, ¿sí?, su orgullo cuenta, su felicidad cuenta, la felicidad de sus hijos cuenta. Deje de estar aguantando una necesidad. Mire que ese hombre a lo mejor se lo ganaron con ventaja. A lo mejor ese hombre le abandonó a usted porque le hicieron un trabajo. Se lo quitaron con ventaja. Le hicieron un trabajo para separarlos. Y ahora esa mujer está disfrutando de lo que a usted le corresponde, señora. ¿Mm? ¿Usted cree que eso es justo? Esa mujer está disfrutando de su hombre, de su chico y del dinero que le corresponde a ustedes. Entonces, tome cartas en el asunto. tome cartas en el asunto. Es hora de colocarle un punto final a ese problema. Nosotros acá en la Iglesia de los Semillas de Luz Universal le podemos hacer el trabajo de magia negra, vudú o macumba para que esa situación llegue a su fin. Y ese hombre ya deje su amante y regrese al hogardo, al que nunca debió de haber dejado, para que regrese con sus hijos y con usted, con su esposa. Mi nombre es Víctor de Merroso Villarreal, atrévete y déjate sorprender.